Señores, mientras me van confirmando la información, Premios Juventud, Premios Juventud, un premio internacional eh, de la cadena, eh, creo, Univisión, de la cadena Univisión, eh, tiene varios nominados. El año pasado estuvo nominado el Nene La Menaza, y como él estuvo nominado, él mencionó la categoría y el Alfa está nominado como, como Talento masculino joven. Algo así. Eh, eh, no, uh, como talento masculino. No, nuevo talento masculino. Ajá. Ahí está. Una categoría muy competitiva. Eh, yo quiero que todo el mundo vaya. Y vote por el Alfa. Ahora. forzado. Está forzado. Mike Tower ahí. La Alejandro. Lunay y Jay Cortés. El Alfa va a tener que. Nosotros todos los dominicanos. Tenemos que darle apoyo al Alfa. Todos tenemos que ir a Premio Juventud y votar, porque miren, esa, pero miren, miren, miren miren, los nombres que están ahí, ¿Mm? miren los nombres que están ahí. Jay Cortés, Jay Cortés matando, Chamaquita Popi votando, Lunay, mío personal, eh, flaco, tengo, eh. El poco, eh, de los pocos que ha entrevistado a Lunay. Yo lo he entrevistado ya dos veces a Lunay. Eh, vamos a ver si un día hagamos un, un, un reencuentro de todas las entrevistas que yo he hecho. Pero he entrevistado a, a Lunay. Y sí, sí, sí. Y Mike Towers, que también lo he entrevistado dos veces. Que está fuerte. Está fuerte ahí. Está fuerte. Y de Alejandro. Al, el alfa puede tener tal vez temas más populares que ellos posible. Pero esos que están ahí, tienen una fanaticada de, de, de chamaquita y menores que le... ¿eh? Y menores... Sí, lamentablemente así es. Eh, y menores que, que, que están detrás de ellos. Así que yo creo que debemos todos como país apoyar al alfa, votar, porque va a una categoría forzado. Va forzado ahí va fue forzar wey porque pelear con la, con la fanática de My Tower. que las mujeres dicen que está buenísimo yo no entiendo creo que está bueno pero bueno las mujeres no lo dicen eh, las mujeres lo dicen no pero si, si le gustan los morenitos mire yo soy morenito Wea, si a moreno le gustan yo soy uno eh, eh. y no más ¿ah, que nadie me dice que yo estoy buenísimo no porque yo no soy My Tower. ahora My Tower sí sí, eh, eh, con su flow y su vaina eh, y Raguay Alejandro con esos cabellitos medio risadito Parecen, tú sabes, eso, de esa, de, de esa de, de, de sopa china, así, pero nada, eh, esperamos, todos vamos a votar, pero el alfabeto ha forzado.